Pregúntanos cómo Envía un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia, sobre todo la verá tu bolsillo. Buenos días a todos los que nos están escuchando este segundo programa de No hay Derecho. Para este programa vamos a empezar con una frase que resume los problemas de Venezuela nos han dominado más por la ignorancia que por las armas. Eso es una gran verdad. Para hablar de eso, tengo a una persona, lo están viendo enmascarado, porque nadie sabe exactamente quién es. No importa, lo conocemos por las redes, es un verdadero activista contra esta dictadura, no como esta oposición falsaria y prostigularia, como dice mi amigo Daniel Lara Farías, que fingen que están peleando, pero eso parece un encuentro de lucha libre, se pegan pero asegurándose de no hacerse daño, no, hay quienes sí realmente luchan en contra de, de esto, por eso titulé el programa, desobedecer es vencer, Solo los esclavos son obedientes, y para hablar de ello, tenemos a una figura, que lo pueden buscar en las redes, Red Shadow, La Sombra Roja, fundador de Anonymous y también entre los fundadores de Disobey, un grupo básicamente estudiantil y juvenil, aunque hay personas también adultas, pero se dirigieron hacia los muchachos para llevarles una idea distinta que el socialismo que ha imperado en Venezuela. A los muchachos, desde hace mucho tiempo, desde que cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se les ha implantado en la cabeza la idea del socialismo, incluso antes de eso, porque el periodo entre Gómez y Pérez Jiménez, el periodo de los adecos tuvo mucho de socialismo, el periodo de Medina Angarita tuvo también mucho de socialismo porque los comunistas tuvieron muchísimo poder dentro de ese gobierno. Y durante la dictadura de Pérez Jiménez a los muchachos se les enseñaba que ser socialista, ser comunista, era oponerse a la dictadura. En realidad no es eso. Eh, ser socialista, ser comunista es querer imponer una dictadura distinta. Disobey es un grupo libertario, ellos creen en la libertad por encima de todo. Yo he estado muy cerca de ellos, los he apoyado siempre. Y vamos a hablar con Red Shadow de esto. Antes de empezar, quiero decirles, si alguno de ustedes tiene un emprendimiento económico y necesita un community manager, alguien que maneja las redes, alguien que sepa de mercadeo digital, pues, en este momento está hablando conmigo. Pueden buscarlo o pueden contactarme y yo los contacto con él, porque no solamente es un activista contra la dictadura, también es una persona que trabaja. No es un vago como los políticos que viven de, del pueblo. No, no. Nosotros trabajamos y de nuestro trabajo vivimos. Bienvenido, Red, un gusto tenerte. Muchas gracias, eh, querido doctor Marcelo. De verdad que. Es un verdadero honor para mí compartir con usted una figura grata que también consideramos muchos activistas como, como una persona que ha luchado, ha luchado por la libertad, ha luchado por la causa justa, que ha sufrido, que ha sido torturado, que ha sido perseguido, que ha sido eh, que ha sido llevado a prisión. De verdad que eh, es para mí un verdadero honor también compartir con usted eh, en este día bueno, eh, tal como usted lo estaba diciendo querido doctor nos han dominado más por la ignorancia que por las armas o por la fuerza el Estado a través de la historia ha invertido muchísimo dinero muchísimo dinero muchísimos recursos en mantener la ignorancia de las personas incluso han usado las universidades como centros de adoctrinamiento en universidades como la UCB, la, la ULA, eh, podemos ver que, que muchísimas materias van metiendo y, de, y, de, y diseminando el pensamiento de izquierda de a poco, de a poco, de a poco. Y ya cuando el estudiante se gradúa, ya piensa como un izquierdista. O sea, no te lo dicen, no dicen propiamente, esto es izquierda, esto es izquierda, pero en las universidades eh, me ha tocado ver cómo distintos profesores, incluso hoy día, para mayor desgracia, como distintos profesores van y van metiendo ese pensamiento de izquierda. Y no solamente ahora, eso ha sido un proceso sistemático, histórico en nuestro país, que, que ya hay que romper. Y que por fortuna yo creo que ya se está rompiendo. Porque muchos jóvenes eh, hemos revelado el sistema socialista, hemos decidido estudiar por nuestra cuenta economía hemos decidido estudiar por nuestra cuenta política, hemos decidido estudiar por nuestra cuenta historia, porque ya no creemos lo que nos han contado. Porque desgraciadamente los que nos han venido contando las cosas nos han mentido. Y nos han metido en un ciclo infinito de desgracias en el que caemos una y otra y otra vez. Y ya no estamos dispuestos a, ca a seguir cayendo. Ya, ya no podemos. Es que Venezuela ya está... Ya está en la ruina, no podemos seguir cayendo porque si no, no sé qué más podríamos perder. Estamos en un punto en donde básicamente casi todo lo que hemos podido perder, lo hemos perdido ya. Ahora lo que queda es subir, porque estamos muy abajo Lo que queda es subir y hay que utilizar la educación, la verdadera educación como herramienta, como una de nuestras armas principales, contra el socialismo, porque donde hay una buena educación, el socialismo no prospera, esa es la realidad. Lo, lo que riega al socialismo a esa mata perversa es, es la ignorancia. Si combatimos la ignorancia como uno de nuestros principales enemigos a vencer y derrotamos a la ignorancia, estoy totalmente seguro que empieza a desaparecer el socialismo, empieza a perder poder. En Venezuela, eh, por fortuna, en entre la juventud, no, desgraciadamente no entre la juventud del 2007, que desgraciadamente se pervirtió demasiado, pero después las generaciones que, que vinieron luego de eso han, han venido marcando mucho la pauta en cuanto al, eh, a, en cuanto al combate al socialismo. Y eh, bueno, muchos jóvenes venezolanos también que han emigrado a otros países han sabido también llevar ese mensaje a esos nuevos países donde llegan, de que no, no se le puede dar demasiado espacio a la izquierda. Porque desgraciadamente, desde Cuba, desde Cuba, América Latina empezó a perderse. Luego Cuba utilizó a Venezuela como una gran plataforma para infectar el resto del territorio. Y si hay alguien, si hay personas que saben lo que es padecer el socialismo, esos son los venezolanos. Por eso tenemos un rol y un deber histórico de predicar contra la izquierda en donde quiera que nos encontremos. Y necesitamos sí o sí utilizar la educación como la herramienta y una de las armas principales en nuestra lucha. Sí, ciertamente, los venezolanos, cada vez que se hace una encuesta ahora, dicen usted qué quiere un régimen democrático, un régimen socialista, la inmensa mayoría vota por un régimen democrático, pero no lo entienden. Y cuando uno habla con muchos venezolanos que han salido de Venezuela y que detestan el socialismo, dicen que lo detestan y detestan el chavismo por todo lo que han sufrido, y resulta que sus ideas, muy en el fondo, son socialistas. Entonces, por eso realmente uno tiene que enseñarles, decirles, mira, lo importante es la libertad. Cuando eres un hombre libre, puedes decidir tu futuro. Los países que son más libres son los que tienen mejores condiciones de vida para su pueblo. Por ejemplo, uno ve eh, los que están en el tope los países nórdicos como Suecia, Finlandia, países como Australia, como Suiza, como los mismos Estados Unidos, tienen niveles de libertad muy altos, sobre todo libertad económica. Y siempre hay pobres, eso es inevitable. Pero ¿dónde hay más pobres? ¿En Venezuela o en Australia? ¿Dónde hay más pobres? ¿En Cuba o en Finlandia? Entonces, esa libertad permite que los países progresen, que los pueblos tengan mejor capacidad para eh, cubrir sus necesidades. En estos días estaba viendo un programa de un youtuber argentino eh, llamado El Dolarcito y comentaba que el sueldo promedio en Australia y en, en Estados Unidos estaba por orden de los mil dólares. mil dólares, mil dólares no gana un venezolano promedio en 5 años y ese era el sueldo mensual, y justamente eso se logra con libertad económica para que las empresas crezcan, porque las empresas que crecen pagan mejor, tienen más empleados, por ejemplo, eh, cuando Henry Ford eh, decidió inventar su sistema de producción en masa, producción en serie de los automóviles, y luego subió los sueldos de los empleados y les pagaba bien, ¿para qué lo hacía? Incluso para su beneficio, él decía, empleado bien pagado, trabaja mejor, trabaja con más ahínco, trabaja con más espíritu y también gasta más y me compra mis autos. Automóviles. Entonces los empleados tenían más ingresos, tenían su automóvil y es un círculo virtuoso, al contrario un círculo vicioso que va bajando, ese iba subiendo y así se estimula a la gente con la libertad. Hay que enseñar a la gente a ser libres, pero la libertad implica responsabilidad, por eso es que mucha gente le huye. Ciertamente, querido doctor Croato, es tal cual como usted lo, lo ha descrito. En donde hay libertad. En los países donde mayor libertad hay, mayor prosperidad económica existe. Esos son datos, eso se ha comprobado, o sea, es imposible negarlo. Desgraciadamente siempre hay gente que lo hace, pero no. no eh, los datos y las estadísticas nos indican que la libertad es lo que hace prosperar tanto a un individuo como a un país. Es la libertad el eje fundamental para la prosperidad. Y, como usted lo estaba mencionando hace unos momentos, hay gente eh, venezolana que, que es de izquierda y no sabe que es de izquierda. Y eso es un gran problema. Y es precisamente porque el Estado, eh, como lo venía mencionando antes, el Estado ha hecho un esfuerzo desde la universidad y desde cualquier ámbito para ir diseminando el pensamiento de izquierda. Y como lo, lo lograron generaciones atrás, eh, de repente nuestros bisabuelos le dijeron a nuestros abuelos que las cosas eran de un modo. Nuestros abuelos le dijeron a nuestros padres que las cosas eran de un modo. Y nuestros padres nos han dicho a nosotros que las cosas son de tal modo también. Entonces ha sido un círculo, un círculo vicioso muy difícil de, de romper porque es que viene de mu, mu, mucho tiempo atrás. Como usted lo indicó también, hace unos momentos han habido muchos gobiernos socialistas. El chavismo no ha sido, no ha sido el, el primero. O sea, Chávez no fue el primer gobierno, no, no instauró el primer gobierno socialista. Eso vino desde mucho tiempo atrás y por eso la inoculación de la izquierda, del socialismo, del marxismo, en el pensamiento venezolano, eh, ha sido un proceso sistemático e histórico, que ha sido difícil de romper, pero que, gracias a Dios y a, mu y a muchos esfuerzos de personas como usted, de personas como yo, de otros activistas, estamos logrando romper eh, por fin, por fin, ese ciclo infinito de ignorancia y de desgracias. Todavía puede ser que eh, queden, quede algo, queden algunas otras desgracias que vivir, lamentablemente, pero estamos, estamos superando eso. Y retomando el tema de la libertad, ciertamente eh, es, es difícil que una empresa prospere en un país donde el Estado está regulando absolutamente todo las empresas, y, y lo, lo se ha venido demostrando a través del tiempo, en eso los economistas austríacos han tenido muchísima razón, el orden espontáneo del mercado determina prosperidad económica también, es decir, cuando el Estado no se está metiendo en las gestiones empresariales, el mercado mismo se autorregula, entonces las empresas empiezan a competir entre ellas, la competencia es buena, la competencia es sana, porque cuando hay competencia, las empresas pueden subir los salarios para competir con otras, eh, pueden bajar el precio de sus productos, subir la calidad de sus productos. Al final del día, cuando es el mercado libre y espontáneamente, espontáneamente quien se autorregula, el consumidor sale ganando. Pero cuando el Estado empieza a cercenar las libertades de las empresas y de los individuos, entonces, todo se empieza a estancar y todo se empieza a decaer. La igualdad económica que pretende el marxismo es imposible, porque es que no, no todos los seres humanos nos esforzamos de la misma manera. Es imposible que exista esa igualdad económica que ellos desean, porque es que es natural que unas personas se esfuercen más que otras personas. Es natural que exista el mérito. Es natural que el que se esfuerza más debe recibir más. Eso es algo totalmente natural. Esa igualdad económica que promulga el marxismo, es sencillamente imposible de crear. ¿Qué sucede entonces cuando quieren imponerla? Cuando eh, eh, quieren pagarle, y ojo, ojo todo trabajo es muy digno, todo muy digno, pero no todos los trabajos requieren el mismo estudio y la misma preparación, el mismo desempeño, pero eh, cuando empiezan a pagarle a un médico o a un profesor eh, lo, el mismo sueldo que una persona que barra algún instituto o barra la calle, va a quedar todo trabajo digno, pero cuando eso sucede, la gente dice yo estudié nueve años para ser médico, cinco años para ser profesor, aquí me están valorando mis esfuerzos, mi, jefos, mi mérito, y me voy del país. Entonces eh, se empieza a crear una escasez de profesionales, una escasez de talento humano, una escasez de personas valiosas que se van a otros países que si lo valoren. Entonces, es imposible la económica, meter la mano del Estado y esa metedera de mano con las empresas para supuestamente lograr precios justos, igualdades económicas o la redistribución de las riquezas, precisamente no funciona. No funciona porque lo que genera la escasez de profesionales que dicen aquí no me valoran en este país. Voy a otro país donde sí valoren todos los años de estudio que tomé y toda la práctica y la experiencia y los títulos que tengo. Entonces, en eh, eh, Venezuela, un ejemplo de ello, un profesor gana un dólar, menos de un dólar. O sea, ¿qué profesor se puede sentir con, con, con ganas de seguir eh, Superándose a sí mismo si al final no va a recibir ninguna retribución económica. Porque sí, es verdad que eh, pues la vocación es importante, pero al final, eh, al final del día uno no va a comprar lo que uno necesita con, con vocación. Uno lo va a ir a comprar con eh, un intercambio de bienes, servicios, de dinero, de, de algo que valga, que otra persona también lo desee. Yo no puedo decirte, te voy a pagar con tanto de mi vocación. Entonces, es fundamental entender que la libertad en todo sentido genera la prosperidad tanto en los individuos, tanto en las empresas y tanto en los países. Bueno, en la Unión Soviética estaba la política de que, como decían, a cada quien se le exige según su capacidad, pero se le paga según su necesidad. Desarrollaron muchas cosas. ¿Pero quién es la superpotencia industrial y en la economía? Los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cualquiera que tuviera una buena idea podía patentarla y hacerse millonario. ¿Uno por qué trabaja? Por dinero. Por supuesto, la satisfacción es importante. Pero para eso también están los hobbies. Uno trabaja por dinero porque con ese dinero uno compra lo que necesita le compra a la familia. Entonces, si uno iba a esforzarse mucho para desarrollar algo y no iba a obtener ninguna ventaja, la gente no se esforzaba, no se interesaba y no había calidad. La calidad de fabricación soviética fue siempre pobre, mientras que los Estados Unidos dependían de su calidad. Y también un empleado que ese fuese con el director de su empresa, tengo esta idea, él podía ser socio en ese proyecto y recibir grandes beneficios. Eso estimulaba la creatividad, estimulaba a desarrollar nuevos productos y a llenar las necesidades del público. En la Unión Soviética, uno iba a comprar agua, por ejemplo, y había una botella, una marca y un solo tamaño. No había más. Acá uno va a comprar agua y hay 10 marcas y hay botellas grandes, medianas, pequeñas, con pico deportivo, sin pico deportivo. Y cada quien compra lo que desea. Parece una tontería, pero justamente así funciona el mercado. Yo compro exactamente lo que me parece que más se acerca a lo que yo necesito o lo que yo deseo simplemente porque me da la gana. Entonces... Esa diversidad hace crecer, pero esa diversidad solamente surge en libertad. Un solo producto no se desarrolla. ¿Cuántas fábricas de automóviles había en la Unión Soviética? No eran muchos. ¿Cuántos modelos había? Tampoco eran muchos, pero en la Venezuela de los años 70 estaban muchas marcas de autos con todos sus modelos y uno podía elegir lo que quería, lo que necesitaba y lo que podía pagar. Quien necesitaba un auto grande para la familia, compraba un auto grande. Quien decía, yo quiero algo pequeño para moverme con más facilidad, lo conseguía. Así funciona el mercado, así se desarrolla y así crecemos. Y necesitamos empresas que produzcan mucho, que creen riqueza y que necesiten empleados. Pero no solamente necesitan empleados, necesitan eh, externos que los ayuden. Porque toda empresa pequeña, por ejemplo, necesita un contador externo, un abogado externo, un asesor Externo, el, el corredor de seguros y se crea trabajo para todos. Si todos tienen trabajo, algunos pueden ser empresarios, otros tienen, no tienen habilidad para empresarios, pero todos tienen ingresos, cubren sus necesidades. El 5%, eh, pero el 5%, el porcentaje de personas que son pobres en Estados Unidos es mucho menor que en Venezuela. Pero no solo eso, uno ve las condiciones de vida de alguien pobre en Estados Unidos y está bastante cerca de una clase media o media baja si acaso en Venezuela. O sea, no son lo que nosotros llamamos pobres. Hay indigentes, sí, y uno lo ve en las películas. Pero es totalmente distinto el nivel. La clase media en Estados Unidos es lo que uno ve en las películas porque a mí me consta de haberlo visto. Una casa en un sanzo de residencial, con un auto o dos en la puerta de la casa, el jardincito, el perro, el gato, la familia. Eso es una familia de clase media. Pedro Picapiedra o Homero Simpson, por decir personajes que todos conocen, son clase media y no son... Este, profesionales de alto nivel son obreros calificados entonces, ¿por qué en Venezuela no podemos ser así? porque no tenemos la libertad para crecer porque las empresas están todas restringidas yo tuve muchos clientes empresariales que se fueron por el hostigamiento del gobierno el gobierno siempre buscaba la forma de causarle problemas de no importunarlos de dificultarles, de subirles los costos a las empresas con impuestos, con beneficios para el trabajador que al final no eran beneficios y hubo un momento en que en Venezuela, por cada bolívar que cobraba un trabajador, el costo para la empresa eran dos bolívares Antigüedad, 60, entidad, preaviso, vacaciones, aguinaldo, índice, seguro social, ahorro habitacional, una cantidad de cosas. Carísimo. Entonces, eh, las empresas no podían pagar bien porque el Estado era el primer socio y se llevaba todo lo que le, la mitad del, so, del sueldo del trabajador se lo llevaba el Estado. Y si el trabajador tenía un sueldo más o menos, entonces además de todo, le cobraba impuestos al trabajador. El Estado nos mata y los impuestos nos matan y no dejan que seamos lo que podemos ser, no nos dejan que tengamos lo que deberíamos tener y que seamos felices como deberíamos ser en libertad. Totalmente, totalmente. Es así. El Estado, el Estado al empezar a cercenar las libertades de los individuos, de las empresas, empieza sencillamente un proceso de destrucción y... Entre más impuestos, porque es que el Estado es tan, tan, tan inteligente, tan maquiavélico, que, que incluso se, se inventan las formas de cobrar impuestos invisibles, por así decirlo. Y qué bueno que se toque ese tema porque eh, a mí siempre me gusta hablar, eh, por lo general me gusta decir que una realidad que se ignora mucho y es que la inflación, la inflación que viven países como Argentina, como Venezuela, es un impuesto. Muchos venezolanos piensan que la inflación la generan los empresarios porque ese es el discurso que el Estado ha venido diseminando en la población cuando es todo lo contrario. No son los empresarios los que generan inflación. Es el Estado a través del Banco Central que genera inflación y la inflación es un impuesto. ¿Por qué? Porque... Eh, el Banco Central emite dinero ficticio a petición del Estado. El Estado le dice al Banco Central, créate tanto dinero. El Banco Central crea tanto dinero, pero evidentemente es un dinero que no, no está respaldado. Es un dinero que, que, que no, no tiene ningún tipo de sustento. Entonces, ¿qué hacen ellos con ese dinero recién creado? El Estado llega y con ese dinero recién creado, ese dinero ficticio, inorgánico empiezan a comprar cosas que sí vale, empiezan a comprar bonos, empiezan a comprar dólares, empiezan a comprar euros, empiezan a comprar bienes, cualquier cosa que sí vale de verdad, es comprada primero por el Estado con ese dinero recién creado por parte del Banco Central. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ese dinero ficticio es inyectado, somos los, los ciudadanos los que pagamos las consecuencias. El Estado no, porque el Estado es el primero en tener ese dinero ficticio. Y como ellos son el primero en tener el, ese dinero ficticio, ellos compran todo, todo ese tipo de cosas que sí valen, pero cuando es inyectado a la economía como tal y empieza a circular, entonces ahí es donde se empieza a, gener, a generar la inflación. Y ahí es donde yo digo que si el Estado no nos puede robar directamente nuestras monedas, le roba valor a nuestras monedas, porque todo eso, toda esa inflación generada por el Estado, la terminamos pagando nosotros. Es un impuesto. Ellos inflan la moneda, la moneda a propósito y nosotros pagamos la consecuencia. Y con, el, con eso, con ese impuesto invisible, con ese impuesto maquiavélico, ellos se financian. Aquí en Venezuela cambia el precio de... de del dólar dos veces al día. Y, y es curioso porque mucha gente dice, subió el dólar. Subió el dólar, ese es el discurso popular, subió el dólar. Pero no, no es el dólar el que sube, es el bolívar que pierde valor. Es el bolívar que vale menos cada vez. El dólar no es el que sube, es el bolívar el que baja. Y baja precisamente porque el Estado, a través del Banco Central, le roba valor a nuestra moneda. Entonces, nosotros estamos financiando... Todas las locuras del Estado todos los días de una manera totalmente ilegal, maquiavélica y sádica. Porque si ya de por sí los impuestos son un robo, los impuestos excenan las libertades, el impuesto excesivo a través de la inflación es algo totalmente maquiavélico, es algo totalmente eh, inhumano, es algo perverso. Y aquí en Venezuela nos están matando impuestos. Mucha gente dice, no, en Venezuela no pagamos impuestos. Cuando somos uno de los países que más impuestos está pagando el mundo. Pero es que el Estado ha sido muy astuto en manejar ese discurso de los empresarios generan inflación. El venezolano no paga impuestos cuando no es el empresario, sino el Estado la que la genera y cuando nos están matando precisamente esos impuestos con, con los que ya existen, con los que ya se, se consideran impuestos tradicionales y por supuesto con la, la hiperinflación, la hiper, hiperinflación en la que nos han sumergido. Sí, no, es que, y además de todo, el Estado pretende dominar a la gente a través de los planes sociales. Pero decía Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos, que el mejor plan social es un empleo. Y el objetivo de un plan social es desaparecer. Hay Estados que dicen, no, teníamos un millón de personas en el plan social tal y ahora tenemos dos millones. Y lo dicen con orgullo. No, eso es una demostración de fracaso. El plan social es una ayuda a la persona para que aguante un momento que se le puso difícil y pueda saltar, pueda progresar. Pero hay países que tienen la costumbre de dar planes sociales a diestra y siniestra y la gente vive años de planes sociales. Venezuela es uno, lo vimos en las misiones. Y yo puedo hablar con mucha precisión de Argentina, que también tiene el mismo problema. Hay gente que vive años de planes sociales. Cuando los planes sociales deberían ser puntuales, un mes, dos meses, tres meses. Mira, eh, me quedé sin trabajo, me van a botar a la casa, no importa. Su plan social, le vamos a pagar el alquiler de su casa, la electricidad, para que no tenga problemas y busque trabajo estos tres meses. Pero hasta ahí, hay gente que le están dando el plan social dos años, tres años. Y eso no puede ser, eso desangra al país, porque esos planes sociales no son gratis. Hay quienes dicen, no, es que el plan social... <coughs> Este, me, me lo da el Estado. No, no te lo da el Estado. El Estado tiene que sacar el dinero de alguna parte. Lo saca de los impuestos, lo saca de la, de la emisión de dinero inorgánico o lo saca de deuda pública. En todo caso, siempre genera inflación. Entonces, el objetivo del plan social tiene que ser ayudar un momento y desaparecer. Venezuela y eh, los gobiernos socialistas de Venezuela hicieron que nos acostumbrásemos a vivir de los planes sociales y están tratando de crear un pueblo de vagos y mantenidos con mentalidad socialista, para que nunca quieran salir de eso, que digan, no, yo estoy como el Estado me mantiene, pero eso no es sostenible. Y lo estamos viendo, se está pagando. Toda esta crisis viene desde el inicio de Chávez, que empezó a crear inflación, impuestos, planes sociales. Al principio no se notaba, el dólar estaba muy alto y había recursos para sostenerlo. Pero los recursos se fueron terminando y ahorita estamos en la crisis. Pero esto es culpa de Chávez, Maduro solamente el ejecutor del desastre. Entonces hemos de, de cambiarlo. Bueno, Red, de verdad que ha sido un placer tenerte, un placer compartir contigo. Como les dije, si necesitan eh, un community manager, si necesitan mercadeo en redes, digitales, todo eso... Este hombre es un experto, entonces contrátenlo Gracias. con confianza que no les va a quedar mal y de paso están ayudando a un verdadero héroe de la resistencia. Gracias, muy agradecido con usted, doctor Corbato, por, por, este, por este espacio. Muy agradecido también por, por esta conversación muy interesante. Eh, es la primera vez que, que conversamos de esta manera porque siempre conversamos por, por, eh, por texto, a través de las redes. Pero me ha resultado totalmente grata esta, esta, esta charla. Estoy seguro que las personas que nos van a, a visualizar eh, van a aprender algo, que es lo importante, Dejarle agregarle conten eh, contenido de valor a la vida de las personas. Es fundamental. Y bueno, muy agradecido y todo un honor eh, por estar aquí presente con usted en, en este programa. Bueno, señores, y los que quieran conocer un poco más pueden, a través de las redes, acercarse a Disobey, que ellos no aceptan al que llegue, el que llegue tiene que aprender, nadie llega a Disobey si no sabe qué es lo que va a defender, entonces van a conocer lo que es la realidad de la libertad, lo que es la realidad de la opresión del Estado, bien Así entendido, que. entonces aprovechen y fórmense para crear una mejor Venezuela, una Venezuela más grande. Y a continuación tendremos entonces nuestro resumen informativo con el licenciado Luis Pico. Muchas gracias, Red. Espero que estemos siempre en contacto. Hasta pronto. Desobedecer es vencer. Solo los esclavos son obedientes. Así es. Bueno, pues, y como les dije, ahorita vamos a la segunda parte de nuestro programa. Hubo un resumen de ¿Sí? ¿Sí? la semana. ...con el periodista Luis Pico. Vamos a ver Luis, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, Marcelo, queridos amigos... ...la noticia de la semana la pudiéramos dividir... ...si se quiere, en una parte positiva y en una parte negativa. Por un lado tenemos el gobierno colombiano... Eh, ...a través de un permiso de protección temporal... Eh, ...que ejecutó el, el presidente Iván Duque... ...va a permitir regularizar la situación de los aproximadamente 2 millones de migrantes venezolanos que hay actualmente en Colombia. Recordemos que Colombia es el país con más migrantes en el mundo eh, y bueno, esta medida viene, digamos, a servir de estocada para una serie de permisos y de visas que ya venía aprobando el gobierno colombiano en estos últimos años. Eh, básicamente va a permitir que todos los que están legales actualmente eh, puedan acceder al sistema de salud al sistema sanitario a la educación al sistema financiero pero también lo más llamativo es que va a regularizar la situación de aquellos que estén en situación irregular siempre y cuando puedan demostrar que estaban en territorio colombiano hasta antes del 31 de enero de 2020 eh, distintas características que tiene este, esta medida que ejecutó el gobierno colombiano eh, va a tener una vigencia de 10 años por lo cual ya puede verse que es un plan a mediano largo plazo que se busca integrar eh, a la comunidad venezolana pero si lo llevamos al caso de Chile como comentábamos al inicio el gobierno chileno expulsó a unos 136 migrantes eh, esta semana, de los cuales 86 de ellos eran venezolanos, eh, habían entrado ilegalmente por el norte de Chile, específicamente a la comunidad de Cocholna, eh, y a este grupo de migrantes se los montó en un avión y se los deportó a sus países de origen. Había peruanos y venezolanos, eh, pero bueno, bien sabemos que muchos de estos venezolanos que están en Chile eh, van a ese país huyendo precisamente de la dictadura que el gobierno chileno dice condenar en distintos grupos de los cuales es parte. En estos días yo publiqué una nota en Instagram, un reel, donde decía que todo el mundo está en deuda con Venezuela ¿Por qué? Porque el chavismo llegó a donde llegó, se mantuvo y se fortaleció por el apoyo político que le dieron muchos gobiernos en todo el mundo o en el mejor de los casos por su indiferencia. En el caso de América tenemos que los gobiernos de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil le dieron un fuerte respaldo político. Además de eso, todos estos países recibieron cantidades enormes de dinero sucio que era nuestro. Lo que provenía de los óneres se les enviaba en forma de ayudas oficiales, en forma de ayudas extraoficiales, por las que corrupción, eh, dádivas para algunos personajes de gobierno, todo esto. El dinero que falta en Venezuela, aparte de lo que se robaron, también llegó a estas cuentas. Entonces, si ellos respaldaron la dictadura quizá el pueblo no, pero los gobiernos sí, y quizá no sea el gobierno actual, pero era el gobierno legítimo en ese momento de cada uno de estos países, respaldaban la dictadura y se beneficiaban, pues ahora llegó el momento de pagar la cuenta. ¿Cuál es la cuenta? La cantidad de venezolanos que llegaron. Porque si el chavismo hubiese caído cuando debió caer, empezando por el 11 de abril del 2002, entonces no sería esta la situación de Venezuela. Venezuela quizá habría empeorado porque los precios de petróleo igual bajaron, pero no sería esta la situación. Los venezolanos estarían saliendo despavoridos de Venezuela. La gran mayoría estaría en Venezuela soportando un mal momento, pero más nada. Entonces, nos lo deben, porque recibieron nuestro dinero y respaldaron la dictadura que hizo que todos tuviéramos que salir. Les duele aceptarlo, pero el gobierno de Chile nos lo debe. El gobierno de Argentina nos lo debe. Sí, eh, Argentina fue, en el, durante el gobierno de Macri, muy receptivo. No le pusieron peros a nadie y se les tramitaba muy fácilmente la residencia. Pues Colombia, bueno, el expresidente Uribe dijo una vez, recuerdo las declaraciones de él, que Colombia está en deuda con Venezuela porque Venezuela recibió millones de colombianos que huían de la violencia y de la pobreza. Cierto es que hubo cierta xenofobia, porque mucha gente tenía reticencia frente a los colombianos, porque vi llegaron a Venezuela, colombianos de muy bajo nivel, algunos muy trabajadores, pero también llegó la delincuencia. Bien, la guerrilla ocasionaba muchos problemas en la frontera e inevitablemente uno tenía cierta reticencia por algunas actitudes. Pero la realidad es que ahí estaban, se les permitió estar quizás con mejor, con peor cara, pero todos teníamos un amigo colombiano, decían, eh, es que esos colombianos, pero este colombiano es mi amigo. Entonces, era una situación un poco ambigua pero estuvieron, no se, no se los expulsó, de tanto en tanto había una operación policial y se los expulsaba porque también había muchos impulsos en, en delincuencia, pero no es que los colombianos sean más o menos delincuentes, es que había tantos millones de colombianos que era inevitable cuando desmantelabas un grupo aponil, había un colombiano pero era por la cantidad, no porque sean más delincuentes, y sin embargo ahí estuvieron, entonces el presidente, el expresidente de Uribe dijo, tenemos una deuda de honor, porque nos recibieron cuando lo necesitamos, ahora nos ...toca pagar esa deuda, mi reconocimiento al presidente Uribe, pero Chile nos está fallando miserablemente. Ahora, particularmente, Marcelo, eh, uno de los puntos más llamativos de Colombia es que este tratado tiene una vigencia de 10 años. Eh, podemos entender que en caso de que hubiera un cambio en Venezuela, sea cuando sea, sea próximo o lejano, eh, no toda la gente que se fue del país va a volver... Pero, ¿no te parece que cuando se hablan de plazos tan largos, es porque no se le ve una salida al conflicto venezolano? Es eh, un sincericidio. No recuerdo quién fue quien inventó la palabra, pero está muy buena. Yo soy de la opinión que la, el de Venezuela no tiene una salida a corto plazo. Porque no hay ninguna intención seria de salir del chavismo. Quizá Salir de Maduro y no están muy seguros de lo que quieren hacer. Porque siempre dicho que la falsa oposición con el chavismo tienen como un encuentro de lucha libre. Simulan que pelean, simulan que se golpean, simulan que se gritan, pero en realidad es todo un espectáculo y no se hacen daño. Mm. Hemos visto las peleas de lucha libre y yo cuando los veo digo, pero es que esto está arreglado. Porque si a mí me pegasen como se pegan ellos, a mí me matan en el primer round. Porque se dan durísimos, se, se arrojan encima unos de otros cosas que deberían producir grandes daños. Bueno, el gobierno de oposición están así. Entonces, lo más que podría llegar a suceder es salen del chavismo, del chavismo no, perdón, salen de Nicolás Maduro, pero queda el chavismo vivo, hay un cogobierno o bueno, viene la oposición, nombra a sus ministros, pero los chavistas dicen no te vamos a causar problemas, pero no nos toques. Entonces, sigue Diosdado siendo un poder, sigue Nicolás, eh, perdón, este padrino en el Ministerio de la Defensa, siguen controlando muchas cosas, pero el presidente es de oposición. La realidad es que el chavismo va a seguir ahí. Entonces, como no van a salir del chavismo, el problema va a tener largo plazo. No va a haber una recuperación económica inmediata o a un plazo corto que permita a los ciudadanos decir: regreso a mi país porque ya está bien. Porque muchos han salido no por persecución en sí, sino porque se está muriendo de hambre. La situación económica es desesperada. Es distinto que algunos casos, tú y yo que fuimos presos políticos bueno, salimos porque también habido una persecución aunque en un momento a ti no te estaban persiguiendo como tal pero siempre había, estabas mal visto porque habías sido preso político en mi caso yo estoy fugado entonces no va a haber un verdadero cambio y hasta que no haya ese verdadero cambio muchos no van a querer regresar, no es que no van a poder es que no van a querer y si pasa mucho tiempo también muchos venezolanos van a decidir quedarse, porque después que tengan 3, 4, 5, 6, 8, 10 años en otro país, algunos se casaron con una persona nacional de ese país donde están, tuvieron hijos ahí, que ya están estudiando, regresar, si aquí tengo trabajo, tengo mi casa, tengo mi esposa, mi, mi marido, mis hijos en el colegio, ya se van a quedar. Eso es algo que va a suceder, ciertamente. Y en el caso chileno, eh, una cosa que también llama la atención, ¿sí? estos son datos de ACNUR, datos oficiales, se estima que hay unos 473 mil venezolanos eh, con permisos otorgados legales en Chile. En noviembre del año pasado eh, hubo muchos venezolanos que denunciaron que tenían sus solicitudes de visa eh, para irse a vivir a Chile. Y miles de solicitudes fueron eliminadas, fueron vueltas a empezar eh, de cero, ¿sí? Por lo cual eh, hubo restricciones para la gente que quería ir a Chile. Ahora se ve que sacan a esta gente de portada en aviones, pero la comunidad venezolana en Chile, eh, ¿a quién puede acudir? ¿a qué autoridad, a qué consulado o a qué embajada pudiera acudir si, por un lado, se supone que Piñera reconoce a Juan Guaidó como presidente, pero Chile es parte de un grupo de contacto con países de la Unión Europea y de América Latina, pero al mismo tiempo impide que entren venezolanos? ¿A quién deberían acudir? Bueno, el mamotreto de gobierno interino, debería, y así lo expliqué yo en mi tesis en la Universidad de Argentina, debería actuar como un gobierno en el exilio, por lo menos frente a los venezolanos que están fuera de Venezuela. Debió entregarles documentación, que habría sido un acto de gobierno muy poderoso. Todo venezolano fuera de Venezuela debería tener un pasaporte de gobierno interino. Pero lo que hicieron fue decretar la prórroga, y muchos países lo han aceptado porque tienen una buena relación con el gobierno interino. Debieron entregar pasaportes, pasaporte. Pero este gobierno interino habría debido, aunque sabemos que ya Guaidó en este momento no es ni siquiera diputado porque ya perdió la condición, pero muchos países han decidido seguirlo reconociendo. Ok, te siguen reconociendo, entonces, Juan Guaidó, levanta el teléfono, llama a Piñera y dile, momento, ¿tú estás conmigo o con Nicolás Maduro? Si estás conmigo, respeta a mi gente, ayúdame y vamos a ver qué podemos hacer. Y Piñera debería decirle, bueno, Juan Guaidó, de todo ese montón de dinero, hay dos militares que te han dado, en vez de usarla para lo que te dé la gana, que no tiene nada que ver con los las vacunas y mándalas y yo aquí te vacuno a todos los venezolanos, si fuese el caso yo en los venezolanos no me pienso vacunar pero suponiendo el caso, o mira aquí los venezolanos están pasando mucho trabajo mándales una ayuda humanitaria porque a mí me cuesta mucho mantener a los venezolanos porque son muchos acá ok, pero bueno, para eso están las ayudas que, que debía manejar el gobierno interino, pero ni una cosa ni la otra parte, parte de las denuncias que hicieron autoridades de esta población chilena es eh, que es un pueblo muy pequeño, es un pueblo en el que vive muy poca gente y alegan que no tienen infraestructura eh, en los centros de salud ni nada de esto para atender al flujo masivo de gente, de venezolanos especialmente, que han llegado a estas comunidades. Y eh, de hecho denuncian que en comparación de 2020 eh, y 2021 en estas mismas fechas hay 10 veces más gente pasando por estos estos pueblos. También eso pudiera denotar que la crisis venezolana no solo continúa, sino que en cuestión de un año, empeoró Indudablemente ya, al, eh, las cifras oficiales no dicen todo lo que hay, pero las cifras oficiales ya hablan de 7 millones y medio de venezolanos fuera de Venezuela. Siempre digo que las cifras oficiales tienen sus problemas porque muchos venezolanos huyen con una doble nacionalidad entonces, por ejemplo, yo al entrar a en la Argentina, que he registrado como entró un argentino, no como entró un venezolano. Hay muchísimos venezolanos que tienen doble nacionalidad, sobre todo eh, ciudadanía italiana, española, portuguesa o colombiana. Y esos países no lo registran como un venezolano que llega. Pero la realidad es que ahí están. Tenemos quizás 7 millones y medio de personas que han salido. Comprendemos que algunos de estos países no tienen capacidad para un flujo tan grande ese pueblo seguramente no lo tenía, un pueblo pequeño de la frontera, pero el gobierno chileno podría decir, bueno, vamos a distribuirlo, vamos a aprovechar este flujo de personas muy calificadas, vamos a llevarlos a donde nos hace falta. Total, los venezolanos o les da igual en cualquier parte de Chile que estén, con tal y puedan estar tranquilos y trabajar y mantener a sus familias. Igual en Argentina, igual en todas partes. Entonces, dale la oportunidad, no los dejen ese pueblo que no puedes mantenerlos Y... Señor Piñera, levanta el teléfono y le diga a Juan Guaidó, aquí esta gente necesita ayuda y tú tienes fondos para ayudas humanitarias. Ayúdame a costearlos, es tu gente. Yo no te los voy a votar, pero ayúdame con los gastos. Y Chile, mira, eh, recibí, recibieron mucho dinero de Chávez en la época en que los socialistas estaban en el poder. Bueno, ahora tienen que pagar esa cuenta. Ese dinero que recibieron es el que pueden usar para ayudar a los venezolanos. Ana Marcelo, eh, la cifra oficial de ACNUR, de ACNUR son 5.478.377, contando migrantes y refugiados. La cifra, eh, digamos, que se ha podido medianamente documentar, así que muy lejos no debe estar de los 7 millones. Sí, es que basta y sobra con esa cifra. Supongamos que esa cifra es la real, ya es bastante decir. O sea, en el caso de Venezuela estamos hablando de que puede haber perdido cerca de una cuarta parte de la población en esta migración. Alguien debería empezar a tomar cartas en el asunto. El gobierno interino no es solamente para darse bomba cuando sale por todas partes. y yo soy el presidente interino de Venezuela. No es para resolver. La función del gobierno es resolver. Claro, sabemos que nuestros gobiernos se especializan más en causar problemas que en resolverlos, pero deberían estar para resolver. Bueno, es una lástima. Eh, ¿Tenemos alguna otra noticia interesante de esta semana? Bueno, eh, en el caso de acá de Argentina, lo habíamos comentado la semana pasada, eh, Irineo Garzón, el violador de la joven venezolana, sigue detenido y... Están haciéndose gestiones acá en Buenos Aires para que su abogado defensor reveló la identidad de la víctima, la cual debía permanecer protegida, eh, se ha revocado su licencia como abogado. Hay ciertas cosas que uno como abogado no puede hacer. Si la identidad de una víctima debe mantenerse en resguardo, obvio, el abogado puede conocerlo porque tiene que hacer su trabajo. No puede decirlo. Pero también fue lamentable las declaraciones que dio, dando a entender que la muchacha era una trabajadora sexual, lo cual en el fondo tenía muy poca importancia, porque las prostitutas también pueden ser violadas. En el Código Penal Venezolano establecía, y eso ya, ya los admite, pero estableció que en el caso de la violación de una prostituta había una disminución de pena porque no había un honor que cuidar, pero sí había una, un daño causado porque la, si la mujer no desea tener relaciones, pues no desea y punto. Pero no había sido deshonrada porque ya era prostituta. Y eso no se admite y se dice simplemente, mira, la mujer si no quiere, no quiere. Entonces, lo que hizo este hombre de tratar de decir no es que ella era prostituta. Bueno, va, vamos a suponer que fuese cierto, que no lo es, porque no hay ninguna razón para pensar que fuese cierto. Pero vamos a pensar que fuese verdad. Ah, ¿En qué afecta el caso? En nada, solo desprestigia a la víctima realidad esta persona es una vergüenza como abogado deberían revocarle el título suspenderlo del ejercicio por lo menos de hecho en algunos grupos de Facebook de abogados argentinos donde yo participo se ha comentado eso y había un rechazo muy fuerte de parte de los colegas allá a lo que hizo este abogado es una persona que hizo algo muy malo pero el promedio de los abogados argentinos están a favor de, de nuestra compatriota a favor de esta muchacha y horrorizados por lo que este hombre hizo bueno, eh, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Luis Pico01 y las mías ABGM Crobato, que siempre tendremos cosas interesantes. Y hoy, que es viernes, digo hoy porque lo van a estar viendo el viernes, 12 de octubre, no solamente es el Día de la Juventud, para mí es el Día del Guarimbero Heroico, porque tal día como un 12 de febrero comenzó la segunda guarimba. Que es la que llamó la atención a todo el mundo sobre el problema venezolano, la Guarimba del 2014. Particularmente, Entonces... muchos de los que estuvimos ese día y que participamos de la marcha desde Plaza Venezuela hasta el Ministerio Público nos tocó ver en primera persona, no nos lo contaron, estuvimos ahí, eh, ver cómo se nos atacaba por. Querer dejar un documento en un ministerio, ver cómo dispararon múltiples veces y pudieron matar a muchísima gente. Y particularmente siempre que me acuerdo de ese día, se me quedó una frase grabada y es que cada bala que echaron ahí, que dispararon ahí, tenía el nombre de cada uno de nosotros. Lamentablemente, Basilda Costa fue el que se ganó esa lotería que nadie quería ganarse. Y que tantos años después de todo lo que sucedió, estos jóvenes, no digo que hayan pasado al olvido, pero sí que hayan quedado como un nombre más, de una víctima más, de una marcha más, de un día más, eh, no puede quedar en vano. Porque fueron tantos que ya se convirtieron en estadística. Yo ese día tenía intención de acompañarlos en la marcha, pero... A primera hora tuve que ir a Concreza, se empezó a, con Cresa a hacer un trámite en el estacionamiento del fútbol del que está conexo con el... Exo, con el sí, trataron de secuestrarme. Entonces, eh, tuve buen ojo, los descubrí, me escapé, llamé a la policía, me acompañaron, todo se, se resolvió muy bien, pero un intenso de secuestro, y decidí irme a mi casa, quedarme tranquilito ahí, porque después de un intento de secuestro, me dice, vamos a terminar de pasar el día en calma. Me enteré de lo que sucedió y ya a la noche me estaban llamando para empezar las defensas de los muchachos. Dos días después, el viernes 14, comencé la primera defensa, que nos hicieron la maldad, porque fue solo maldad de lo que nos hicieron en tribunales, de comenzar la audiencia a la medianoche. pues Querían ver si nos cansábamos y nos íbamos. Ningún abogado se fue, pero hicimos la, la audiencia hasta las 5 de la mañana, a esa hora tomaron un acceso para decidir pero nos tuvieron toda la madrugada y bueno no importa aquí nos quedamos y peleamos por por esos muchachos que pusieron el alma y a la y ese mismo día 12 a la noche a dos cuadras de nuestra casa mataron a, a robert redman frente a la cancha a tres cuadras de mi casa a dos cuadras de tu casa y, y hoy en día sigue sin ser detenidos los que fueron eh... Nunca se hizo ninguna investigación, nunca se hizo absolutamente nada. Y más bien verlo al papá, no me acuerdo si era el, doctor, ahora el abuelo, pero había familiares de Redman que siguieron participando de las protestas durante esos meses. Eh, no había nada que se le pudiera decir a ese señor. Había gente que le decía, bueno, pero usted qué hace aquí. Y él decía que estaba en memoria de Robert. Y tantos años después, insisto en algo, no, no se los debe dejar olvidados. Sí. Y no los dejaremos olvidados. Para eso tenemos un proyecto del cual haremos un programa un poco más adelante cuando lo hayamos pulido, pero vamos a hacer justicia. Hay un proyecto donde estamos trabajando tanto Luis Pico como yo y otras personas porque vamos a hacer justicia. Todos estos esbirros tienen que pagarla. Así como se le ha ido pasando la cuenta a los nazis, hoy están las noticias un guardián de un campo de concentración nazi de 100 años y lo están llevando a juicio porque esos horrores no prescriben y no lo podrán condenar porque seguramente muera de viejo antes de que termine el juicio, pero se va a sentar en el balquillo porque ni olvidamos ni perdonamos. Entonces... Vamos a seguir el ejemplo y vamos a hacer justicia, tarde o temprano, todos esos esbirros de los colectivos, del SEBIN, del DIGESIN, todos los que reprimieron a la gente, incluso los que fueron parte de la represión sin usar las armas, todos los sapos, van a irla pagando. Bueno, entonces, esperamos que les haya gustado el programa, no se pierdan el próximo, que va a estar aún mejor. La próxima semana, Luis, un gusto haber compartido nuevamente contigo la pantalla. Está la justicia, Marcelo. Un gusto. Bueno, hasta luego.